Bueno, Javier Pautazo, director del coro eh, Encanto Coral, que se está llevando adelante desde este año aquí en Juan Lacase. Bueno, primeramente, bienvenido. Contanos un poco de qué se trata esta propuesta. Muchas gracias, Darío. Eh, bueno, eh, yo vivía en Argentina, pero decidí instalarme en Uruguay este, y, bueno, empecé a formar grupos. Uno fue por suerte acá en Juan Lacase con además integrantes que ya habían cantado en su momento, muy jóvenes en el liceo. Y también fue una buena excusa para reencontrarse y armar este hermoso coro para compartir música, para enaltecerse, para enaltecer la comunidad también, que me parece muy importante fomentar la cultura coral en nuestras ciudades. Y bueno, es una manera también de fomentar el espíritu de equipo, el sentido de pertenencia en un grupo realmente con, con muchas ganas de hacer música y compartir este noble quehacer con la gente, ¿no? que me parece fundamental. Contanos un poquitito de tu trayectoria en, en Argentina. Bueno, en Argentina me dediqué mucho a la dirección orquestal, a la dirección coral, a lo, sobre todo al sinfo, al, a lo sinfónico coral y enseñé mucho en la Universidad Católica Argentina, tanto dirección orquestal como dirección coral. Y allí hice una tarea muy, muy, muy interesante que uno siempre en este tipo de situación eh, reflexiona y siente que eh, enseñar también es aprender, ¿no? porque uno realmente aprende en el amplio, en el amplio sentido de la palabra y todo ese conocimiento que yo fui adquiriendo en el transmitir ideas sentimientos que se desarrollan a través del lenguaje musical me permitió también forjar una escuela de, de canto y de, de dirección coral que ahora bueno en este momento me toca, en, este, en este momento de mi vida me toca compartirlo aquí con mis amigos de Uruguay no Así que eso fue muy interesante también porque me permitió el, eh, desde la enseñanza profundizar también las eh, cuestiones relacionadas a, a la comunicación desde lo psicológico, desde lo musical, eh, en los grupos eh, y eso para mí es fundamental para poder forjar eh, una verdadera inercia en el, en el coro no es cierto que todos puede converjan en un objetivo común que es cantar unidos sentir unidos casi en un único palpitar digamos no ¿Cómo fue ese cambio esa decisión que fue buscando tranquilidad con qué te encontraste acá en, en juan la casa yo hace muchos años que vengo a santana en colonia vivo ahí tengo una, una casa y la pandemia me permitió en ese detenimiento eh, cumplir con aquellos sueños pendientes, así que un poco paradójicamente le agradecía a la pandemia que poder tomar esa decisión, bifurcar en mi vida en algo más sano, en una vida más, más este, eh, placentera, más contemplativa que en Uruguay eso se encuentra y es algo que por ahí los argentinos del otro lado del charco anhelamos que hemos perdido lamentablemente, no en ese trajín, en esa vorágine de las grandes ciudades se pierde esa tranquilidad ¿no? En el departamento de Colonia, ¿qué otros coros también estás dirigiendo? Estoy en, armé también vocal Cantares del Bosque, eh, en Santa Ana, hace ya seis meses también, y también en, en la Casa de la Cultura de Nueva Albecia, que ahí apenas hace un mes y medio formé este, un coro también. Así que estoy armándome un, una linda actividad coral este, donde seguramente en poco tiempo vamos a poder intercambiar con los colegas de Uruguay también y enriquecernos mutuamente. ¿Está siempre abierta la convocatoria a nuevos coroctas? Totalmente, todo el año está abierta la convocatoria, no es necesario tener conocimientos musicales. ¿Cuáles son los requisitos? Sí, realmente eh, no tener conocimientos musicales, pero sí oído y compromiso con la eh, actividad, ¿no es cierto? Eh, yo además hago trabajos de guías de estudio, o sea que sin necesidad de tener una lectura eh, profunda de la partitura, la gente puede por memoria estudiar, y cantar, no más bien. Por eso lo importante también es el, el oído, ¿no es cierto? Y la convocatoria aquí en Juan la Case vemos que fue relativamente fue importante. Fue muy importante, sí, en un principio fue muy importante, se, se apareció mucha gente, que además era un grupo que ya, venían, ya habían cantado, tenían su experiencia de canto coral en el liceo, cuando eran muy jovencitos, y así que bueno, eso también los... Este, motivó a, a volver a, a encontrarse y, y, en este caso, bajo mi dirección, poder compartir una nueva experiencia coral. Más allá del ámbito de los ensayos, que supongo se disfruta mucho también, ¿hay alguna serie de espectáculos previstos? Sabemos que van a actuar ahora, por ejemplo, en el Día del Patrimonio, pero ¿hay algún otro...? Totalmente. Ahora vamos a cantar el 1 de octubre, sábado, a las 11, en el Espacio Integral allá de, de la Plaza ¿no? Municipal, eh, a las 11 de la mañana, así que va a ser nuestro nuestra primer, eh, primera intervención, apenas seis meses de preparación. Y para mí también es volver al ruedo después de tres años de inactividad que generó la pandemia. no es cierto así ¿Están que abiertos a que alguna institución nos pueda invitar también? Sí, sí, está abierto a toda invitación de, de, de, de todas las instituciones, inclusive estamos también tratando de armar algo con Fernando Madalena, con el coro de Raíces de aquí también de la ciudad, de Juan la Case, para armar un encuentro coral aquí en la iglesia valdense y el 27 de noviembre en el salón comunal de santana pegadito a, a la biblioteca incluso a beneficio de la biblioteca vamos a hacer un hermoso concierto también con el coro vocal cantares del bosque y encanto vocal javier alguna forma de contacto página celular si sí, te puedo dejar si querés mi, mi celular que es 15 eh, 37 99 68 84 o eh, Javier Pautazo, todo junto, en mayúscula, doble S pautazo, arroba yahoo.com.ar, allí se pueden comunicar y, y manifestar todas las inquietudes que quiera la gente para, para poder sumarse a esta noble tarea.